Ahí estamos. Bueno, hola a todos y a todas. Eh, vamos a comenzar con el final, con lo que es daros la votación de lo que ha sido el concurso Urban Dance. El concurso Urban Dance está dentro de un festival que hacemos en centros juveniles todos los años, en mayo. ...que se llama Urban Fest Centros Juveniles. Este festival nació en el sitio... ...y dado a la gran participación de Juventud... ...de la Juventud... ...pues eh, lo hemos instaurado en todos los centros juveniles... ...y este año lo hemos estrenado de manera online... ...y ha cobrado el título de Urban Dance Conecta Juventud 2.0... ...lo hemos llevado a cabo Centros Juveniles oficinas de información juvenil y quédate digamos los diferentes recursos Ah, y por supuesto Europa Joven los diferentes recursos que están dentro del departamento de juventud del ayuntamiento de Madrid bueno, muchísimas gracias a todas las personas que habéis participado nos, no nos dejaban de llegar comentarios email, whatsapp diciendo que por favor aumentáramos los plazos que estabais de exámenes así que el año que viene, por favor, os esperamos que vamos a tener en cuenta esos exámenes como para que sea final de exámenes y, poder, eh, y que más personas puedan, puedan participar, ¿no? Entonces, bueno, sin más, no me enrollo mucho, vamos a empezar con, con la primera categoría. Sabíais que en el concurso, os explico un poquito a ese público que que acaba de aterrizar y quizás no, no sabe muy bien cómo, cómo hemos organizado el concurso, ha sido en tres categorías, en tres modalidades de tipos de baile urbano. Sabéis que no solo hay un tipo de baile urbano, sino que hay muchos tipos de baile urbano. Los hemos llamado categorías. En un principio teníamos la categoría de break dance. Eh, la segunda categoría es dancehall y twerk. Y la tercera categoría es freestyle, estilo libre. Así que eh, ahora en un ratito vamos a contar con un público, o sea, con un jurado, perdón, con el público maravilloso también, por supuesto, que sois vosotras y vosotros. Agradeceros porque si no sería imposible organizar cosas así. Y nos acompaña un jurado muy en el rollo del arte urbano, que ahora nos contarán un poquito su trayectoria profesional. Os pido disculpas de parte de Naone. Naone ha formado parte del jurado de Urban Dance y debido a que le ha salido un bolo, porque claro, son artistas, y entonces este sábado no nos ha podido acompañar en el directo. Entonces yo, bueno, eh, daros las gracias de parte de Naone. Naone, agradecerte que hayas formado parte del jurado. Luego en YouTube va a colgar un vídeo, colgaremos un vídeo resumen también de, de lo que a él... Eh, le ha parecido eh, los participantes y las participantes así que yo voy a dar el resultado como si fuera Naone de la categoría de break dance de acuerdo bueno pues torr, el ganador de modalidad de break dance es Mohamed Mobarak él ha sido el ganador de la categoría Break Dance. Así que muchas felicidades, Mohamed. Y nada, deciros que esto lleva premio. Los ganadores y las ganadoras ganan un vale de 50 euros para gastar en tiendas que tengan que ver con el, el ámbito urbano, vale, ya sea tiendas de skate, camisetas, gorras, un poco en lo, que, en lo que ellos y ellas quieran gastar. Así que ahora, sin más, vamos a pasar con Sandra Cross. Sandra Cross ahora nos va a dar el resultado del ganador o de la ganadora de la modalidad de Hall y Twerk. Así que cuando quieras, Sandra, nos vemos aquí, juntas. Bueno, con Sandra. Sandra ha estado dando clases de Twerk en el Centro Juvenil, el sitio de mi recreo. Hola, Sandra. Hola, ¿cómo estás? Bien. Estaba comentándoles al público que antes de que pasara todo esto... Pues que tú dabas clase en el sitio de Twerk Y que esperamos próximamente poder contar nuevamente con tus clases Que tenían un aforo súper lleno siempre Con una sí, gran te lista te de gente. La... Así que cuéntanos un poquito tu, tu trayectoria Para que el público te conozca aún más Bueno, yo llevo bailando toda la vida O sea, yo estoy licenciada en Pedagogía de las Artes Visuales y la Danza con especialización en teatro físico del movimiento, y yo llevo con el twerk, o sea, yo llevo bailando toda mi vida, he bailado hip-hop, he bailado walking, he bailado eh, más danzas comerciales, todo lo que se entiende ahora como comercial, coreografía, sexy style, heels, demás. Pero con el twerk empecé hace unos ocho años, más o menos, donde era todo súper desconocido y pues me volví una friki, <ríe> muy friki, y bueno, me ha llevado a bueno, organizar el, el campeonato internacional de twerk, donde actualmente, o sea, la sede es Madrid, es España, y contamos con 26 países participantes de todo el mundo. Llevamos dos años donde el ganador, o sea, la, las personas ganadoras son de Argentina. Este año las dos categorías que hubo las ganaron chicos, o sea, fue algo magnífico. Y bueno, a nivel investigación y... Viajar mucho, ya hice una gira por Latinoamérica el año 2018 Este año tocaba, pero con toda esta situación pues se tuvo que aparcar Entonces digamos que soy una friki empoderada del twerk Qué guay, también tuvimos el placer de, de la presentación de tu libro allí en el centro Que Sandra eh, ha editado un libro muy interesante que habla sobre la historia del twerk por si no lo sabéis, bueno, tiene una historia que, que no os vamos a decir nada. Por un lado, para que compréis su libro y por otro lado, para que, bueno, que busquéis la información, que siempre está, está muy bien. Detrás y de bueno, nuevamente... detrás de toda cultura, o sea, de todo movimiento dancístico, siempre existe una cultura y lo más bonito es conocer qué pasó para que eso se estallase en una manifestación artística. Genial, genial, genial. Pues nada, ya sabéis, si queréis saber más, pues ya lo hemos dicho. Pues si te parece, Sandra, vamos a que nos hagas una valoración un poquito general, ¿te parece? De lo que sí. te han parecido todas las, las coreografías y todos los bailes. Y luego, pues nos das el nombre del ganador o la ganadora. Vale, antes de, de, de empezar, quería hacer una señalización, porque eh, en esta categoría se se juzgaba la, la modalidad de twerk y la, la categoría del dancehall, pero no tienen nada que ver son dos estilos completamente antagónicos, con una misma matriz pero no tienen nada que ver en, en, en cuanto al desarrollo de las dos culturas, entonces por ejemplo, en el twerk bueno, tenemos como la ascendencia americana pero en el dancehall, dentro de, de la propia gama dancística tenemos dos ramas que es una rama eh, un poco más general y una rama solo para mujeres. Entonces, que decir que estamos juzgando danza o tuer, que es algo muy amplio, porque tienen culturas totalmente diferentes. Pero, aún así, me ha encantado ver la participación tanto femenina como masculina dentro de, de lo que es esta categoría, porque muchas, muchas personas tienden al, al ámbito urbano a irse al b-boying, al break, al hip-hop. Y pues encontrar representación del danza y del tour, que es algo súper bueno porque se nota que está cogiendo fuerza. Y me ha encantado sobre todo eso, la participación, las ganas, la cantidad de participantes que hemos tenido, que se han tomado su tiempo en esta pseudo cuarentena última para participar y apoyar el arte otra vez y respaldarnos en el arte siempre. Genial. Bueno, digo ya que ganado, el super ganador. Sí. Vale, sí, bueno, sí, a ver qué dice el público ¿Queréis saberlo o no? <risa> sí, sí, Sandra, muchas gracias Nada, vosotros por contar conmigo Y sobre todo por apostar siempre por la cultura Que es algo maravilloso Y pues nada el, el, La súper, súper, súper Ganador, ganadora De la categoría relacionada Con el twerk y el dancehall de, Del Urban Fest de este año Es <risa> Juan Pintado. Uh, Juan Pintado, súper. Él hacía una, estaba dentro de Dan Hall, ¿no? Sí, él hacía danza. Fenomenal. Pues, pues nada, Sandra, que nuevamente agradecerte que siempre estás súper dispuesta a participar con centros juveniles. Eso que nos bien. vemos dentro de poquito. Eso espero. Estaros atentos y atentas porque Sandra quizás puede comenzar con sus clases de twerk, así que por favor seguirnos siempre en las redes que tenemos que tendréis sí. noticias. Y nada, muchísimas gracias, que tengas un lindo domingo Igual. y nos vemos muy pronto. Genial, muchas gracias, que vaya súper bien. Gracias. Chao. Bueno, pues ya veis. Ahora vamos a pasar al siguiente componente del jurado, que es Roborop. Eh, directamente nos va a empezar, pues, para no perder mucho tiempo, nos va a empezar a contar cuál es su trayectoria artística y, por supuesto, cuál es el finalista de la modalidad que él tiene que decir. ¡Hola, Roborop. Hola, ¿qué tal? Tengo que acercarme el teléfono que no os oigo. No te preocupes, ya directamente, cuéntanos tu trayectoria artística y dinos quién ha ganado en la modalidad de freestyle. Vale, bueno, antes de nada felicitar tanto a, a Juan ¿no? y a Mohamed por los premios, eh, dar saludos a todas las personas que nos estén viendo también, felicitar a todos los participantes por sacar un poco de tiempo para poder grabarse bailando y todo esto, y más en este momento tan difícil y tal. Y bueno, ahora aprovechando que estamos en la nueva normalidad, pues he salido aquí a Nuevos Ministerios, que muchos lo no conocerán, que prácticamente es la cuna de los bailes urbanos aquí en Madrid. De hecho, no sé si se verá, pero aquí ya hay gente bailando, aprovechando buen tiempo. Y bueno, mayormente supongo que la mayoría me conoce. Soy Roborock and Lover, eh, me conocen todos como Roborock a, a secas. Y soy bailarín de b popping, locking, un poco de breaking también. He tocado un poco todos los géneros, pero los que más me he centrado son esos tres primeros. Y empecé bailando, digamos, como un dominguero. Bajaba los domingos aquí a practicar a No Misterios. Y, bueno, empezaría más bien en casa. Yo creo que vi un documental en el 96, en el que salía Rocksteady, salía Storm. Vale, a mí es así de, de los 90, 80 aquí. Y empecé a practicar los movimientos y, y tuve la suerte que en mi barrio había gente que bailaba. Y me empezaron a enseñar, empecé a bajar a No Misterios con Manu con grupos como Vinami Rockers o, bueno, lo que ahora son también Vandals también, ¿no? Mucha más gente. Pero luego ya me unía a el grupo Supersonics, los que más fue mi primer grupo. Más tarde también entraría en Mama Funk o Mind City Breakers. Y en cuanto a trayectoria así profesional, pues un poco de todo, desde trabajar con Panulo, que Panulo prácticamente ha cogido a casi todos los artistas urbanos de Madrid, a trabajar con Illana también en espectáculos de también teatro físico con danza y comedia. Tener mi propia compañía de música y baile también con sus dirigentes Luego ganar certámenes de danza como el maratón de danza también hace un montón de años. Me quedo por aquí, pero la verdad es que no lo, no lo tengo las fechas. Bueno, con también con Caos, con su persona que hicimos una obra en el 2008 sobre hip hop también. Y bueno, dar clases pues en casi todas las escuelas que todo el mundo ya conoce, ¿no? Desde el círculo de baile a El Horno y todos estos que juegan por aquí, sobre todo en centros juveniles como el de Tetuán, el de el Oxidado, hacer los Origin Hip Hop, que es un evento que hacíamos durante un montón de años, ¿no? una cada dos meses o tal. Y gracias a ello, pues compactar un poco la escena de baile, sobre todo que otras personas vean que hay otras danzas, aparte del bivoying, que son urbanas y que también pueden tener un lugar aquí en el nuevo ministerios o donde quieran practicar ahí en los centros juveniles y, y que la danza urbana sigan adelante, ¿no? que es una forma de buena pues, de tener su ocio, en este caso, que es lo que nos interesa en el tema de los centros juveniles. Y bueno, quería dar eh, las gracias a todos los participantes de Freestyle, que yo creo que han sido los más numerosos. Y voy a darle el premio ahora mismo, pero déjame que saque la chuletilla. Nada, no, no te aquí, preocupes. Que tenía apuntado un par de cosillas. A ver, me ha gustado gente que ha hecho, sobre todo gente de New Style, bueno, New Style Hip Hop. Me ha parecido ver también un poco de capo que mezclan un poco también de de cosas de Hans de Pogue también. Y la verdad es que me ha gustado bastante que, que hubiera también mucha participación femenina. Generalmente, los estilos urbanos suelen ser, sobre todo por el b más mayormente de, de hombres. Y en este sentido, en, en todo el evento, mucha visto participación femenina. Y, bueno, sin más preámbulos, me gustaría dar el primer premio a... Jeremy Morales. Es el ganador, Jeremy Morales. ¡Felicidades, Jeremy! Nos ha gustado mucho el, cómo has elegido el espacio. Eh, bueno, esto en, en cuanto al jurado, porque también un 50% es la votación de, del público, que prácticamente ha habido bastantes votos. Y a mí, personalmente me ha gustado, por decir un poco, el que elija un espacio, que haga una mezcla de estilos de popping con sus cosas de hip-hop y sus footworks, que juega mucho con la musicalidad, cosa que también muchos participantes lo han hecho, que se nota que ya no es que hagas paso, sino que lo hacen con la música, y si tiene un bajón, bajan, se desplazan y... Y eso es lo que más nos ha gustado a todos los, los jurados. Y que felicidades a todos los participantes, porque a pesar de que no lleven igual un premio, lo importante es seguir bailando, sobre todo cuando ya llevas más de 15, 20 años bailando, y ya bailar, ya eso es un mérito, ya lo digo yo. Y seguir bailando y aprovechar ahora que estamos en esta nueva normalidad, con mascarilla y con espacios y tu gel, a seguir bailando donde podáis, en los centros juveniles, en la calle... Y poder seguir disfrutando que a pesar de todo esto que ha pasado Pues que no os frenen el baile Pues muchísimas gracias nada, Muchísimas vamos. gracias Y nos vemos prontito Que tengas muy buen domingo Y nada Que ha sido un placer contar contigo En el jurado de Urban Dance Conecta Centros Juveniles esta sí. Juventud y, y nos vemos prontito Sí, espero veros pronto en algún origen, algún evento, alguna jam que hagamos en los centros, pues que la gente venga a bailar de todos los estilos y lo disfrutamos y hacemos una jam multigénero. Un Estupendo. placer, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Oh. Bueno, pues ya sabemos, ya sabemos los ganadores y ganadoras de, de las tres modalidades, Comentaros que el porcentaje de las votaciones van a estar, en cuanto colguemos esto, se publicarán en nuestro IG, que es arroba cjuvenilesmadrid y arroba cj el sitio El porcentaje de cada uno de los participantes y cada una de las participantes. Así que ha sido un placer. El año que viene, más y mejor. Y por favor... Salir a bailar a la calle siempre con esa distancia de seguridad para que esto no vuelva a pasar. Porque recordad que depende de nosotros y de nosotras. Y por favor no dejéis ni de sonreír ni de bailar. Y todo por un ocio sano. Nos vemos prontito. Dentro de nada seguiremos con la programación. Así que seguirnos en las redes. Ha sido un placer. ¡Viva la cultura urbana, viva la cultura y viva el arte! Y viváis los jóvenes y las jóvenes. ¡Hasta luego!